Muy buenas tardes, doctoras, doctores. Iniciamos con la última mesa de esta tarde, perdónenme el cambio de del lugar, por favor, no es culpa del doctor Benji, no le avisamos al doctor Benji, eh, que teníamos que tener un determinado orden, así que asumo la responsabilidad eh, y le pido disculpas al doctor por este inconveniente. Muy bien, doctores y doctoras, comenzamos entonces con la última mesa en esta segunda convención anual de abogados penalistas. Agradezco de antemano a todos los ponentes, panelistas que me acompañan en esta mesa, a la doctora Juliana Loza, al doctor Benji Espinosa, al doctor Juan Carlos Portugal y al doctor Rosti Mayor. Se pone en debate sobre esta mesa las técnicas de litigación oral, desafíos actuales. Y quiero invitar en primer orden para intervenir a la doctora Juliana Loza para que aperture el debate de esta mesa temática. Recibamos con un aplauso a la doctora. Muy buenas tardes, eh, un agradecimiento especial por la invitación, para mí es un honor estar aquí eh, y retomar un tema muy puntual e interesante. Escuché con mucha atención a la mesa de los fiscales, a la mesa de los jueces, y han centrado como un tema importante, algo que y la charla a la mesa de nosotros es retos y desafíos de la litigación oral. Y el tema central o común en el tema de los fiscales y de los jueces, que lo trajo a colación el, el doctor Carguancho, precisamente es información de calidad. Hay que centrar el debate. Y esa es la gran tarea. ¿Por qué digo esto? Y parto por el primer punto. ¿Qué necesitamos los litigantes? ¿Cuál es el reto? ¿Qué, qué tarea tenemos pendiente todavía? Primero, tener un conocimiento integral. ¿A qué me refiero con un conocimiento integral? La dogmática penal, evidentemente que la necesitamos para poder trazar nuestra teoría del caso. Si somos fiscales, para poder determinar qué es lo que voy a acusar o sobre qué tipo penal voy a construir la tesis de imputación. Y al contrario, si soy abogada defensora, para poder determinar cuál va a ser mi tesis y mi teoría del caso de la defensa. Necesito una base probatoria, necesito argumentación jurídica, necesito razonamiento probatorio. Y de manera central, evidentemente, necesito conocer el caso. Y ahí viene el primer reto. Entonces, centrar el debate, poder tener la capacidad simple y clara de determinar cuáles son los hechos y cuáles son los puntos controvertidos del debate. Porque solamente así vamos a brindarle al juez información de calidad que le permita emitir una resolución debidamente motivada. Si no, vamos a desnaturalizar y desenfocar el foco de atención del debate. Y entonces vamos a tener audiencias de prisión preventiva que terminan convirtiéndose en unas audiencias de mini juicio oral. En la discusión del primer presupuesto de la prisión preventiva. Luego le exigimos al juez una resolución debidamente motivada y los litigantes no hemos sido capaces de brindarle información de calidad. Que lleva a eso a que ejerce un propio razonamiento y entonces vienen las nulidades. Entonces vean ustedes, la primera tarea es nuestra. Centrar el punto de discusión. ¿Por qué? Porque necesito tener una resolución centrada acorde al hecho objeto de imputación y la tesis de defensa, pero además eso me va a llevar a no desnaturalizar el proceso. Voy a centrar el hecho. Entonces, ¿qué voy a permitir o qué voy a tener eso? Litigación no es teatro. Litigación no es tener que destrozar al oponente. No se trata de eso. Porque te distraes del foco de atención y entonces el juez ve cómo discutes con el oponente y entonces, ¿qué estás perdiendo? El foco de atención nuevamente. ¿Cuáles son los hechos que están en consideración en ese punto? Otra cuestión, cantidad no es calidad. Sobreabundamos requerimientos extensos con elementos de convicción que muchas veces no tienen relevancia al caso. Y lo propio de parte de la defensa, citas jurisprudenciales maratónicas todos hemos pecado de eso. Que la casación tal, que el maestro tal. Sí, es necesario tener conocimiento dogmático, es necesario tener un conocimiento jurisprudencial, Sino no, cómo vas a litigar si no estás acorde con la línea jurisprudencial, las últimas casaciones de la Corte Suprema. Pero no hay que esmerarnos en citar y repetir cual glosario esto. El juez conoce, el fiscal conoce. Lo que tú tienes que hacer es que las proposiciones fácticas que tú vas a sustentar, o la línea de defensa que tú vas a argumentar, las tienes que reposar sobre esos conceptos dogmáticos y jurisprudenciales. Y lo propio, evidentemente, cuando el juez emite la resolución. Entonces, vean ustedes, el deber es múltiple, es de muchos. Entonces, nos hace falta esta cuestión todavía aquí. Hay un aspecto central también, y que viene de la mano de la gestión. ¿Por qué digo esto? Es que hay muchos procesos que no debieron haber empezado. Y la capacidad de gestión viene de esa mano, porque hay muchos procesos, comentábamos antes eh, de esta, de esta eh, entrevista, que hay muchos casos que luego llegan a juicio y se terminan diciendo, pero ¿por qué pasó la fase intermedia? ¿Qué sucedió con este caso? Nuevamente desenfocamos el tema de atención. Tercer reto que tiene que ver con la litigación oral. Hace más de 20 años, cuando empezamos el proceso de reforma, la exigencia era... En este caso, necesitamos una nueva generación de jueces, fiscales y abogados defensores. Que no estén con el chic del sistema inquisitivo y el código del 39 y la escrituralidad. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Tenemos que recuperar la esencia de la oralidad. ¿Por qué digo esto? Porque la oralidad se está entendiendo como una lectura. ¿Y acaso no tenemos audiencias en las cuales mucho nos centramos? A mí me ha tocado. Audiencias de prisión preventiva en las cuales el Ministerio Público, en algunos casos, se limita a leer el requerimiento. Y entonces ese no es el tema. Tenemos que tener una capacidad de resumen y argumentación. Si no pasamos de la oralidad, que es lo esencial, lo que necesitamos, a la lectura. Lo propio. El abogado defensor. El abogado defensor que va, en este caso, por ejemplo, a hacer un contraexamen o un examen directo, si no tiene determinado el hecho, si no conoce, si no ha trazado su teoría del caso porque no conoce el caso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No va a saber qué preguntar. Es lo que dice el 376.2b del Código Procesal Penal. Haces el directo para poder esclarecer los hechos. Y si no conoces el hecho, vas a tener en este caso el imputado con una multiplicidad de temas y entonces el juez en pleno judicial va a estar mirando y en qué momento aterrizas. Y ahí viene el gran problema también. Segunda cuestión, dentro de este punto de recuperar la esencia de la oralidad, las resoluciones orales, no lectura de resoluciones. Porque muchas veces, terminamos las audiencias, nos citan a las 24 horas y ya se viene con la lectura de la resolución. Insisto, el tema es de los tres jueces, fiscales y abogados defensores. Otro punto central que tiene que ver con esto también y que era lo que un tanto yo decía, la dirección. La dirección es central. Para quienes litigamos sabemos que precisamente examinamos, contraexaminamos, interrogamos, no solamente en las audiencias de juicio oral, sino también en las diligencias. Porque acaso no interrogamos a, a testigos, sí, sí lo hacemos. Y entonces viene ahí la dirección. Y ahí hay el problema, sí, en efecto, el Ministerio Público actúa con criterio de objetividad. Es correcto. Más allá de un mandato constitucional y previsto en el título preliminar del Código Procesal Penal, esa es la actuación que demanda, una correcta actuación. Pero en las objeciones, cuando uno se opone a una pregunta del Ministerio Público, quien ya muchas veces, más allá de esta lógica de actuar con criterio de objetividad, puede tener también una visión limitada del caso, ya simplemente tiene trazada la, la cuestión de la teoría de la imputación. Y entonces objetas o te opones a la pregunta y ¿qué pasa? ¿Quién te resuelve eso? El mismo fiscal. Muchas de las veces se te termina rechazando la objeción. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Constancia en el acta. Y te llenas el acta de muchas constancias. entonces A lo que voy, en resumen es a lo siguiente, para delimitarme a los siete minutos que se me ha concedido. El gran desafío, o el gran reto, depende de nosotros, y está basado en dos cuestiones básicas. Conocimiento integral, que nos permita determinar en base a eso, ¿Cuál es el hecho que está en debate y cuáles son los puntos controvertidos que están en debate? Si no tenemos claro eso, nos exijamos luego al juez una resolución debidamente centrada y motivada, porque hemos sido nosotros quienes nos hemos centrado el debate. Y luego no terminemos distorsionando las audiencias, porque también eso parte por no tener centrado estos dos puntos. Muchas gracias. Fue la, fue la intervención de la doctora Juliana Loza, una impecable intervención de esta tarde, y ahora cedo eh, el micrófono en la intervención al doctor Rostiver Sotomayor para que comparta las ideas que ha preparado en esta mesa temática. Adelante doctor Sotomayor. Estamos acá para hablar de la litigación oral, la importancia, la trascendencia, la necesidad de conocer la litigación oral. Pero hoy quiero preguntarme algo y quiero hacer extensivo a las personas presentes. ¿Puede la litigación oral por sí sola ganar un caso? Esa es la premisa que hoy deseo desarrollar, pero previamente, saludar a todos los abogados presentes de manera física, de manera virtual, a los dignos colegas, excelentes académicos con quienes hoy comparto mesa. Saludar a LP, a Cátedra Penal, a los organizadores de este evento, porque permite fomentar la dialéctica un debate crítico, un análisis y sobre todo una conclusión sobre la misma. La litigación oral ha entrado en los sistemas, con el sistema acusatorio en Latinoamérica, en nuestros países. Sin embargo, la litigación oral no solamente verse en la oralidad en la expresión, sino que esta tiene que tener sí o sí una base dogmática. Lo dijo la doctora Juliana, Juliana, en efecto, una litigación oral sin dogmática no es litigación. Creo yo, creo yo, que para hablar de este tema sobre la litigación oral, su real trascendencia, me he permitido formularme tres preguntas. Primero, ¿resuelve la litigación oral los problemas estructurales del derecho? Y para ello, partiré de una premisa. La litigación oral es novísima, es reciente siglo III, siglo V, antes de Cristo, se hablaba de litigación oral. Obviamente, con el tiempo ha ido moldando, ha ido cambiando, y ha ido adecuándose a los sistemas de justicia como hoy los vemos. Uno de los máximos representantes, en efecto, es el sistema estadounidense con la litigación oral. Pero ¿qué pasa? Y una de las críticas que empieza a construirse a partir de la extracción de las técnicas de litigación oral desarrolladas en este sistema, es lo que un magistrado, que es el doctor Celis Mendoza, señala. Se está contrabandeando la litigación oral. ¿Y por qué lo dice? Porque en efecto, la litigación oral es importante, pero la litigación oral... Tiene que adecuarse al público que está dirigido. La litigación oral está vinculada en el sistema estadounidense a jurados, a personas no legas. Pero en Latinoamérica, en Perú, ¿podremos convencer con litigación de tristeza una expresión melancólica la sensibilidad de un magistrado para que sentencie a nuestro favor? Creo que no. Creo que el mejor razonamiento y fundamento para que un juez pueda dar la fundadez de un pedido está justificada en el argumento que parte de la dogmática probatoria y de la dogmática jurídica penal. Una segunda pregunta será la litigación oral, fin, medio, herramienta o dogmática jurídica. Klaus Roxin sostiene que es el estudio sistémico, crítico, de los principios, normas y fundamentos que sirven para crear el marco teórico y conceptual de la interpretación y la aplicación de las normas. Esto refiriéndose en exclusivo a la dogmática jurídica. Para entender la necesidad, la importancia de un desarrollo adecuado de la dogmática jurídica, planteo el siguiente ejemplo. Yo ingresan a mi domicilio sin autorización del juez, sin flagrancia, me encuentran un arma, me intervienen, me enmarrocan, me procesan, juicio inmediato, me van a sentenciar. ¿La respuesta o solución a esta controversia jurídica podremos encontrar en la litigación oral? o vamos a encontrar en el desarrollo de la dogmática jurídica probatoria en exclusivo el análisis de la prueba prohibida. Análisis jurídico que permitirá establecer si la incorporación de ese medio de prueba vulneró o no alguna garantía constitucional. Un país que se respeta un país democrático, un país constitucional, mientras más desarrollado tenga la dogmática jurídica, tendrá menos decisiones arbitrarias. Estuve en la mañana escuchando muchas posiciones eufóricas de colegas vinculado a la carencia de predictibilidad en las decisiones judiciales. Creo yo... Que uno de los factores, obviamente no el único, es la falta del desarrollo dogmático jurídico en nuestro país. Mi última pregunta, antes de concluir por el tiempo concedido. ¿Creen ustedes que solamente con objeciones podemos ganar un caso? Alejandro de Castro, uno de los referentes en la litigación oral ha señalado un poco polémica la frase, un poco polémica pero qué interesante es este tema y justamente de eso se trata, alcanzar posiciones discrepantes convergentes pero solamente con la dialéctica, la lucha de ideas, la empatía, podemos tener un criterio más concreto y desarrollado sobre un punto. Me olvidaba, estaba citando al maestro Alejandro de Castro y él dice, solo con objeciones no se gana un caso. ¿Y por qué? Porque inclusive solamente se debe objetar lo estrictamente necesario. Yo no niego como conclusión final que la litigación oral es importante. Desde luego, tenemos que conocer la teoría del caso, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, las técnicas cara, las técnicas caca, las técnicas del contrainterrogatorio avanzado, el método looping, looping avanzado y otros que han sido copiadas del sistema estadounidense. Pero creo yo que se tiene que centralizar el debate de las técnicas de litigación oral tomando en consideración un desarrollo dogmático adecuado para fundamentar la teoría del caso. Termino recogiendo las palabras del maestro Jordi Ferrer Beltrán. La práctica del derecho, sin un fundamento teórico, convierte una gestión burocrática las formas procedimentales. Por eso espero que a partir de esta participación, mi posición personal, creo que la litigación oral, sin conocimiento sólido de la dogmática jurídica, constituye... Solamente una farsa. Y esto lo dice un magistrado que fue criticado duramente en horas de la mañana, el maestro San Martín Castro. Gracias. Hola. Hola. Doctores. La polémica está fuerte. Recién vamos dos intervenciones, doctor. Solo. ¿A quién llamamos, doctores? ¿A Juan, ¿Al doctor Juan Carlos o al doctor Deini? Por alusión, ¿no? Muy bien. Adelante, doctor Juan Carlos Portugal. El acto es suyo. Hola, hola, ¿cómo están? Ya. Bueno, aquí estoy bastante contento, aún pese al drama. Estoy bastante feliz de estar acá porque esta es nuestra familia, este es nuestra, esto es nuestras conferencias. Esta conferencia es es suya, es del doctor Caruancho, es de Benji, es de Piero, es de Catherine, es de Jorge, es de ustedes, es de nosotros, es hacia ustedes y a favor de la academia. De manera que estoy contento porque este es una suerte de aniversario de cumpleaños de nosotros, quienes deseamos ser abogados penalistas o quienes lo somos, porque finalmente este propósito tiene dos aspectos centrales. Permite democratizar la academia desde la perspectiva diferente, desde la judicatura, desde el ministerio público, desde la defensa técnica, desde la docencia, incluso desde los graduandos y estudiantes de Derecho. Y permite además sincerar la crítica en vivo bajo el principio de publicidad, sin intermediarios y a puerta, a puerta abierta. Así que me parece importante, saludo a Pablo Aldea y a quienes, as, a quienes son parte de esta organización por esta, por esta actividad que nos reconforta a todos. Tratemos de centrar el foco de atención en estos minutos, ya sé que a las nueve de la noche empieza la rumba, pero mientras tanto tratemos de, de focalizarnos en lo que amamos que es en la Academia. A ver, un reto que me parece que es absolutamente importante es algo que no debería llamarse reto, sino debería llamarse exigencia, y es que los jueces, con todo respeto, cuanto menos a nivel de juicio oral, debemos de dejar de hacer uso de la ley del menor esfuerzo y empezar a sincerar nuevamente las audiencias físicas y presenciales. Bien, me parece que basta ya dos años y cuanto menos a nivel de juicio para relajar tanto las garantías, principalmente, insisto, en la actividad probatoria, quizás no en todo el juicio, pero sí en la actividad probatoria en juicio oral, no solamente por el relajamiento a la publicidad, a la contradicción efectiva, sino principalmente a la inmediación espontánea, a la inmediación sincera, directa, sin intermediarios, en contacto físico con los órganos de prueba, que finalmente, como diría un gran maestro, el juez no condena, quien condena es la prueba, y si la prueba va a condenar, entonces mira a la prueba, no te alejes de ella, me parece que este es un reto importante, ¿no? Dejar esa política de la comodidad y regresar a la exigencia de la presencialidad. La segunda, y es que la oralidad no debe trascender a los litigantes. La oralidad está hecha también hacia los jueces y esto involucra de reto hacia el futuro que la oralidad... Debe exigir que los jueces dejen de recesar las audiencias o dejen de reprogramarlas y notificar las decisiones judiciales en casilla electrónica y que la hagan allí, en estrado, sin intermediarios, no en despacho, sino públicamente. Porque de eso se trata el ejercicio, si se quiere calificar así la litigación, de un juego de tensiones, de fiscalía y defensa, de un juego de rivalidades. Y el mejor es el que gana, el que pro, el que demuestra, gana. Y creo que en eso consensuamos. Entonces, deberíamos de. Eh, tratar de privilegiar, no es así, tratar de privilegiar la oralidad y no reducirla únicamente hacia los abogados, sino principalmente hacia los jueces, para evitar en ese sentido el conocimiento privado, sino única y exclusivamente el conocimiento público de la información a partir del debate consensuado. Otro tema y reto que me parece importante destacarlo es que dejemos de litigar a la perucha, que el litigio en mi tierra hermosa, en Ayacucho, sea exactamente igual al de Huancabelica, al de Cusco, al de Tacna o al de Lima. Yo creo que debemos dejar de litigar la perucha y empezar a litigar en Perú. Y eso significa que cuanto menos en algunas instituciones debe haber un consenso en su aplicación y en su interpretación. No es posible que para un sector las declaraciones previas son solamente aquellas, no es verdad, que se han realizado a través de un testimonio en fiscalía y para otro sector las declaraciones previas sea un informe pericial que no necesariamente decante una declaración en fiscalía pero que constituye la información el insumo de información que da un perito en juicio me parece que las declaraciones previas deberían hacia el futuro constituir un reto importante en interpretación y tener una naturaleza extensiva la declaración previa de alguien que hace un comunicado en Facebook que dice que no hizo y en juicio dice que sí hizo que la fuente externa de información no sea únicamente aquella que está, o la fuente de información para cualquier fin, cotejo, impugnación de credibilidad refrescamiento de memoria, no sea únicamente la fuente interna que está en el expediente. Sino que tenga un concepto mucho más ancho. Las publicaciones, los reportajes, las entrevistas, que me parece que podrían sincerar incluso ese concepto epistémico de la verdad correspondencia que tanto oímos. Otro reto, que esto no pasa por supuesto por la autoridad judicial, sino por un sistema desde económico hasta infraestructural, es refundar la judicatura en la etapa intermedia. Yo creo que ese porcentaje de 92% de casos que pasan a juicio frente a un 8% de casos que se quedan en una etapa intermedia tiene un nombre y apellido. Y es que el juez que conduce la investigación preparatoria es el juez que conduce la etapa intermedia. Y mientras esto exista, el proceso penal en esta etapa estelar que constituye el puente para evitar juicios innecesarios está condenado y seguirá condenado al fracaso. Difícilmente un juez que te da una prisión preventiva te va a declarar fundada una excepción de improcedencia de acción en una etapa intermedia. Difícilmente un juez que te declara fundada una prisión preventiva te declarará fundada una causal de sobreseimiento por orfandad probatoria o por el estándar no requerido para juicio bajo la causal de sobreseimiento en etapa intermedia. Entonces, creo que los jueces precavidos, o creo que la, la información tóxica, y no de relación necesariamente, sino la información que vincula a las etapas, debería de tener jueces definidos, jueces separados y no prevenidos. Esto, sin duda, es un reto no únicamente de litigio, no es únicamente una aspiración, una expectativa del Poder Judicial, sino es una expectativa gubernamental. Esto es una política inclusiva, es una política pública de ancha base, que me parece que podría sincerar el análisis y podría convertir en exitoso un proceso penal que en esta etapa en particular, por la estadística del propio Poder Judicial, 92 versus 8, está condenado actualmente al fracaso. Y finalmente... Que se, exija, que se exija un consenso de cara al futuro en las técnicas de litigación. ¿no? Y no únicamente a nivel de las objeciones, que ya tendrá por supuesto un, un canal de respuesta al término de esta exposición, sino principalmente a través de consensuar la política del contrainterrogatorio. Y que la política del contrainterrogatorio no sea sobre como un sector importante en la Judicatura Nacional de Juicio oral nos limita. Es decir, que el contraexamen no sea sobre el hecho, sino sea sobre el tema. Juan entró con Juana a un hotel y se fueron a una, y se fueron a una habitación. Se sostiene que hubo un estado de inconsciencia y producto de estado de inconsciencia hubo un, un acceso carnal. Fiscalía preguntó sobre lo que pasó en la habitación. Pero para llegar a la habitación hay que entrar por la puerta del hotel. Para llegar a la habitación hay que pasar por la habitación, por el lobby, por la administración, y llegar a la puerta de la habitación. Para salir de la, del hotel hay que salir de la habitación, pasar por la administración y salir a la puerta del hotel hacia afuera. Es así, si Fiscalía centra el tema únicamente en lo que aconteció en el cuarto del hotel, no significa esto que el contraexamen deba reducirse al hecho lo que pasó en la habitación, sino al tema, el hotel. Ingresaron voluntariamente, el administrador a qué distancia estuvo, no tocó acción, se acariciaron, se besaron, independientemente quien construye esto, sea, no sea necesariamente un concepto de contraexamen occidental, fue un acercamiento voluntario, ¿quién salió primero, quién salió segundo? ¿Hubo alguna queja, oíste algo? Una expresión de incomodidad entre otros el tema no el hecho para que de esa manera si fiscalía nos permite ingresar al hecho y nos permita por consecuencia ingresar al tema podemos ingresar por la puerta e irnos hasta el techo sobre el tema y no sobre el hecho y finalmente también y con esto termino me parece que también la academia ¿eh? y esto involucra principalmente a los jueces, y también a los fiscales, y también, por supuesto, a la defensa técnica, deberían consensuar en el uso de las objeciones. A mí me parece que las objeciones son absolutamente importantes, lo iba a tocar sin perjuicio de que mi amigo lo incorporó, pero me parecen, así como son importantes, son determinantes. ¿Bien? Y me parece que hay que cultivar y hacer una política de las objeciones, pero desde una perspectiva selectiva, desde una perspectiva estratégica. Que aun cuando una pregunta sea perfectamente objetable, si es que no te daña, no lo hagas, porque eso permite en el juez observar a un litigante con una información o con una objeción estratégica. A este no objeta cada momento. Este es selectivo. Este es estratégico. Este es académico. Y por consecuencia, tu objeción se vuelve académicamente más importante. Se vuelve más fina. Pero para que alguien se prepare en eso, el destinatario y resolutor que es el juez, debe, por supuesto, también, de conocer de política y las objeciones, porque no tendría ningún sentido esforzarse cuando el, el destinatario de la resolución finalmente no tiene una política interna de las objeciones. Y por supuesto, un juicio no se gana con las objeciones, pero es mejor objetar a ser cómplice de una pregunta inadecuada, determinante, respecto a una decisión hacia tu cliente. Muchísimas gracias. Cuando diseñábamos el programa del CONAV sabíamos que esto iba a ocurrir. Ahora invitamos a un gran colega, un gran amigo y también un gran profesor en la academia, el doctor Benji Espinoza Ramos, para que tome el atrio en este debate. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, de verdad que me, me divierto mucho, además de que aprendo. Eh, igual con lo que pasó con los dos Carguancho y, y estos son espacios precisamente que se han creado para que si es que los trabajadores se reúnen eventualmente los empresarios lo hacen y distintos sectores de la sociedad lo hacen porque los abogados penalistas no y creo que en esta tarea encomiable y absolutamente loable ha emprendido Paolo Aldea un gran trabajo que destacamos todos y que agradecemos profundamente que podamos reunirnos jueces, fiscales, abogados, estudiantes, futuros abogados y no abogados, que les interese el derecho, para poder reflexionar sobre la disciplina que es la más importante de todas, que es la más conocida por todas y es la más famosa de todas. Pues el derecho penal todos los días está en las noticias y los titulares. Es además el poder más severo. Entonces, se hace necesario que podamos reflexionar sobre el derecho penal para poder mejorar el derecho penal. Porque ¿cómo podemos optimizar o mejorar algo que no reflexionamos o pensamos? No es por arte de que de magia, que se solucionan las cosas o se crean propuestas. Tienen que ser espacios como estos de reflexión, de debate, alturado. Pocoso por momentos, pero siempre con respeto y alturado, para poder mejorar el derecho penal y de esa manera mejorar la disciplina que se encarga de poder proteger bienes jurídicos a través de la fuerza, a través de la represión, a través de la pena, que no es otra cosa que dolor, sufrimiento, limitación a los derechos. Entonces, creo que es muy importante. Eh, yo había pensado en tocar algunos temas que mis colegas ya tocaron, así que he decidido último momento y, y esa es la capacidad que tiene que tener, tener un abogado para poder no improvisar, sino poder tocar otros temas, sin eh, repetir para que no suene manida la, la ponencia. Fíjense, lo primero que debo decir es que no podemos endiosar las técnicas de litigación oral, no solo con técnicas de litigación oral vas a ganar un caso, pero tampoco debemos demonizarlas y satanizarlas. He escuchado conferencias de algunos jueces, nunca han litigado, siempre han sido sus jueces, uno ve su historia de vida, toda la vida jueces, y se atreven a cuestionar a alguien que litiga. Como que yo litigue al juez respecto al rol de ser juez y nunca he sido juez. Por lo menos lo puedo hacer desde el punto de vista teórico, pero no práctico. Los romanos, de quienes hemos aprendido mucho hace tiempo, dijeron teoría sine praxis, sicut rota sine axi, que quiere decir la teoría sin la práctica es como una rueda sin eje. No avanza. El conocimiento no avanza si es que solo es teórico. O es, imparcia, o es parcializado e incompleto, si es que solo es práctico. Entonces, no se trata de eso. Eh, a mí me parece importante que lo primero que debemos tocar es, como reflexión, que la litigación oral no es exclusiva del juicio, como se cree. La litigación oral no es solo para juicio, ni está pensada solo para el juicio. O sea, la litigación oral no se reduce a los confines de saber elaborar una teoría del caso. Pues eso es absolutamente necesario. O sea, la teoría del caso es una estrategia. Si yo voy a negociar, necesito una estrategia para negociar. Si yo voy a comprar algo, necesito una estrategia para comprar. Si voy a vender algo, también. Y si voy a litigar, necesito una estrategia para litigar. Lo que pasa es que se reniega del concepto, del nombre. No, que la teoría del caso, que es un concepto eh, anglosajón y nosotros somos anclados al sistema europeo continental. Pero eso son fruslerías. Eso son cosas baladíes. Eso no es lo importante. Más allá del nombre, más allá de la denominación o nomenclatura, no es necesario tener una estrategia para litigar, y no solo en el juicio, sino en el proceso penal. Sun Tzu, que algunos dudan de su existencia, en el arte de la guerra enseñaba que las batallas se ganan antes de poner un pie en el campo. ¿Y eso qué significa? Que hay que tener estrategia. Y cuando uno analiza las fortalezas y debilidades de un caso, ¿qué cosa está haciendo? Cuando se hace el análisis FODA, se está construyendo la teoría del caso. Entonces, ¿qué duda cabe? Que eso es absolutamente necesario. Se llame teoría del caso, estrategia, como sea, pero es necesario. Pero no es lo único. Interrogar es importante, el examen directo, interrogar a tu propio testigo, evitar de guiarlo, orientarlo con preguntas subjetivas, que no se pueden hacer, ¿no? No se pueden hacer sino cuando uno contrainterroga, es decir, al testigo adverso. Pero es importante conocer la técnica, porque las técnicas de litigación son técnicas para probar. Esas son las técnicas de litigación, técnicas para producir información. Técnicas para producir información de calidad y en eso tenemos que hacer una autocrítica como abogados defensores porque si le vamos a hablar solo bonito al juez pero no tocamos la nuez del caso la esencia del caso o el punto controvertido que se hace por ejemplo en materia civil fijación de puntos controvertidos en penal tenemos que tener puntos controvertidos y ese es el fin o el propósito que debería tener la etapa intermedia hacer una fijación de puntos controvertidos el problema es cuando la etapa intermedia se convierte en una etapa mecanizada en la que las acusaciones entran por meses partes y salen con el autoenjuiciamiento. Yo estaba en una audiencia con un juez hace un tiempo y entonces vi que el sobreseimiento, no, le perdí la fe cuando vi cómo resolvía. dije que este sobreseimiento mejor no lo realizo. Al final lo realicé porque tampoco voy a perjudicar a mi cliente, pero, o sea, pasan esas cosas. Entonces, la etapa intermedia no puede ser eso, pues, o sea, no puede ser una etapa de mero trámite, porque si no, vamos a retroceder hacia el código de 1939, que entró en vigor, el del 40, en donde solo se reconocía la instrucción y el juicio, ¿no? No había etapa intermedia. Pero hay que tener etapa intermedia en serio. Y hay que reflexionar, o sea, como abogados hay que corregirnos mucho. Juliana decía algo cierto, ¿no? No se trata de recitar jurisprudencia, pues nosotros no somos bates del derecho. Pero tampoco se trata de decir las cosas fríamente y sin exornar la presentación. Y, y ahí llevo una, a una reflexión, los abogados debemos aprender a contar historias. Robert Green en las 48 leyes del poder, dice que lo útil es mejor si además es agradable. Hay que saber construir historias. Eso es todo un trabajo. Hay que construir proposiciones fácticas. A Donald Trump lo acaban de acusar. Primer presidente acusado en los Estados Unidos. Acusación de la fiscalía. 34 puntos. Hechos concretos. Trump le pagó 130 mil dólares a una actriz porno para evitar información negativa en el medio del proceso electoral. Un hecho. Otro hecho, Trump lo hizo a través de su abogado Leonardo Cohen. El dinero salió de acá para allá. El intermediario hizo esto y lo otro. Tuvieron esta reunión. Simple, eso es contar una historia. Entonces, eh, hemos ido a San Diego a estudiar litigación, pero la, la mayor lección de todas es, hay que saber construir historias como abogado. Historias sobre lo jurídicamente relevante, o sea, sobre los puntos nodales, sobre los hechos controvertidos. Hagamos además, en la litigación, tenemos que hacer una reflexión, todos, si estamos cumpliendo en realidad nuestro rol, porque hay mucha distorsión. Un abogado que va, que afronta un proceso penal, uno, un abogado no debería afrontar, si es que un caso penal, si no tiene los conocimientos técnicos jurídicos. La Corte Interamericana ha sido clara en el caso de Ruano Torres contra El Salvador. Eso es un supuesto de defensa ineficaz. y Eso es lo que dice Binder, fue como perito en ese caso de la Corte, y dijo, o sea, que un abogado no conozca materia penal es tanto como que la persona no tuviera defensa. Segundo, si eres penalista y tienes conocimientos técnicos, tienes que conocer los hechos del caso. Porque eso es lo relevante. Y la jurisprudencia apoyará, la doctrina apoyará, pero nada suple ni reemplaza el conocimiento de los hechos del caso. Los jueces que acá nos acompañan fallan sobre hechos, deciden sobre hechos. Y eso es algo que tenemos que tener absolutamente claro y difundir. Los fiscales, hay una distorsión, porque los fiscales creen que los fiscales son fiscales acusadores. Y esa es una mala impronta. No lo son, son investigadores. Si la investigación desemboca en una causa probable, serán acusadores. Pero no deben tener miedo para sobreseer. Y los jueces que tienen el papel más difícil, Mayer decía, que precisamente él que fue juez por una temporada, que le pusieron bombas en la casa, que lo amenazaron, que se tuvo que ir a Alemania y enhorabuena que se haya ido porque después regresó a Alemania con conocimiento, aprendiendo la ordenanza procesal penal alemana, se convirtió en el padre de la reforma procesal en Latinoamérica, Mayer decía del papel dificilísimo que tiene un juez. O sea, ser imparcial, ser independiente. Resolver no por lo que dicen las galerías, las presiones políticas, la verticalidad del poder a veces, sino por lo, que, por lo que el caso corresponde, por los hechos, por el expediente, por la audiencia por quién probó. Los jueces no pueden lanzar salvavidas frente a imputaciones fallidas o frente a casos que tienen vacíos probatorios. No hay que tener miedo para absolver. Entonces, creo que todos tenemos que hacer una reflexión y quiero terminar con esto. Creo, eh, y cuando decía el, el, respecto al primer punto de que la litigación no es exclusiva del juicio, o se hay que entender que hoy tenemos una herramienta extraordinaria y tenemos un instrumento extraordinario que es la audiencia. O sea, porque la oralidad reposa sobre la audiencia. La audiencia es el método para que el juez reciba información y las partes deben encargarse con preparación y sin improvisación de entregar información de calidad para que el juez tome decisiones. Así se ordenan las incautaciones y se afecta la propiedad pero si se hace con información de calidad, ¿no es cierto?, entonces no hay problema. Se priva de la libertad una persona, pero si se hace con información de calidad, está bien. Pero ¿qué pasa si se afectan los derechos de la persona? La familia, el patrimonio, la libertad, pero se hace con información que puede ser, por ejemplo, conocimiento privado del juez. Sobre eso hay un libro de Pico y Unoy. Profesor español, ¿no? Conocimiento privado del juez. O sea, el juez no atiende al debate ni a los hechos discutidos, sino a su conocimiento. ¿O qué es lo que pasa cuando hay una conclusión que incurre en falacia de petición de principio? Lo que faltan son las premisas para poder sustentar la conclusión. Está la conclusión, pero faltan las premisas para sustentar la conclusión. Entonces, eso debe llevarnos a pensar que la litigación oral significa estar preparados conocer el caso, saber que las técnicas de litigación son importantes porque complementan la dogmática la dogmática la dogmática, la litigación teoría de la prueba, teoría de las nulidades, nosotros tenemos que ser abogados completos y eso es lo que buscamos, porque si no, recuerden mucho había una expresión antigua en donde se decía eh, el derecho penal es muy importante pero, sin el derecho procesal penal, el derecho penal no le tocaría un pelo al delincuente. Tiempo después, un profesor argentino replicaba y diría, sí es verdad, pero el derecho, pen el derecho procesal penal, sin el derecho penal, se la pasaría peinando largas cabelleras. Yo les agradezco muchísimo su atención, la invitación al segundo CONAP, y, y, y gracias de verdad por estar acá. Y espero que haya un tercer CONAP y muchísimos más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, me corresponde sintetizar un poco las ideas de los doctores. Creo que todos ellos han coincidido en un escenario problemático. Algunos sobre el excesivo teatro dentro de las audiencias, como la doctora eh, lo ha señalado, la doctora Loza. Otros han, han cuestionado el, de, la... El, la, el contrabando, ¿No? De la litigación oral y como que se estaría sobredimensionando algunas técnicas de litigación como las objeciones. O el doctor Portugal que ha señalado la necesidad de que la litigación no solamente sea visto como algo privativo de los abogados sino de todos los procesales. Y finalmente el doctor eh, Benji Espinosa que ha cuestionado varios aspectos del proceso entre ellos la la formalidad o mera formalidad de la etapa intermedia donde parece que no se abre un debate suficiente que permitan discutir los medio de defensa plantean las partes eh, yo pongo un tema sobre la réplica para todos los, los invitados en este panel pero qué hacer qué hacer para mejorar esta situación escuché en el doctor eh, Portugal hablar sobre la necesidad de un nivel de consenso Parece que nos queremos acercar a una solución. ¿no? Necesitamos un nivel de consenso sobre las reglas de litigación, decía hace unos minutos el doctor Portugal. Pero me parece que es todavía una solución meramente declarativa. ¿Cómo empezamos a solucionar todas estas quejas que, no, que traemos hoy, o todos estos problemas que revelamos hoy, que evidenciamos hoy, y que estoy seguro no es la primera conferencia o el primer auditorio que nos congrega y en donde somos testigos de, estas, de estos cuestionamientos de los abogados a partir de sus experiencias. Estoy seguro que son buenos cuestionamientos, válidos seguramente, pero que merecen también desde su sabiduría, desde su experiencia, aproximarnos a una posible solución esa respuesta la vamos a escuchar en la siguiente ronda, sumada a las preguntas del público, todas juntas, porque no va a haber eh, más oportunidad, estamos contra el tiempo, si hay dos o tres preguntas, y todas serán respondidas en una sola, en una sola ronda. Doctora, por favor, doctora Blanca, vamos a dar oportunidad a tres asistentes del día de hoy, para que puedan formular las preguntas, le pedimos que los profesores estén atentos, y luego de ello, en una intervención se dará respuesta a estos temas puestos sobre el debate. Doctor, lo escuchamos. Bien, doctor. Muy buenos días con todos. Este, la pregunta es bastante sencilla. Parte de, de una experiencia personal que tuve, que, no sé si se escucha. Sí, todo bien. Y ya. Eh, en el del de, de la actividad probatoria, cuando exactamente cuando se hace el examen de contraexamen, se, se entiende que las reglas del, del contradictorio, del, de este examen contraexamen, es para los sujetos procesales jueces, fiscales y defensa técnica. Sin embargo, cuando digamos que estamos frente a una pregunta del juez, el juez eh, la norma indica que puede realizar preguntas también, cuando hay algunos aspectos que no han quedado claros para esclarecer hechos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, bueno, como le digo, parte de una experiencia personal, el juez hizo una pregunta y uno por la pasión del derecho, opción, oh, ¿no? Tocando, se tocado el tema. Objeción, pero quien hizo la pregunta fue el juez. ¿Quién controla esta objeción? Porque, bueno, eh, de repente en mi corta experiencia como litigante me la denegaron, pero este, ¿cómo, mi ¿cómo no superar esto de repente su amplia experiencia? Gracias, doctor. Y, Hemos y... comprendido la, ¿Sí? la pregunta, doctor. Tenemos 60 segundos para los intervinientes. Creo que la pregunta va para el doctor Benji. Doctor, tome nota de esa pregunta. El, allá tiene. <risa> Allá ¿Hay algún abogado que quiere intervenir? Sí. Doctor Max. Doctor, 60 segundos, por favor, la pregunta de manera concreta. Pegado, pegado. Sí, ya está. Hola, hola. Sí, bueno, es otro bicho. Sí, ya está. Sí, ya está. Eh, bueno, primero felicitarlos por la magnífica ponencia que han brindado ambos, bueno, todos los doctores aquí presentes. Eh, mi pregunta era la siguiente, y más que todo un cuestionamiento problemático. Si bien es cierto, se elaboran lo que son concursos de litigación oral que son apoyados por Ava Roli en el ámbito de la, del Ministerio de Justicia, pero he evidenciado ciertos problemas de que muchas veces los jueces o muchas veces este, este tipo de concursos siempre se basan al ámbito norteamericano, es decir, a evaluar. En la persona o el estudiante que con más vehemencia lo hace es el ganador, o que el estudiante que mayor en este caso humanización le mete a los alegatos de apertura de clausura es el que gana. Sin embargo, en la realidad podemos evidenciar o observar en, la, en los diferentes distritos judiciales de nuestro país que los jueces de manera, al momento de la práctica, se dice, ¿sabes qué? Sus alegatos de manera breve y resumida a los hechos y derechos. Sin embargo, no se evidencia lo que se enseña en los concursos de litigación oral, que son contraproducentes a la práctica. Entonces, yo consideraría, doctores, cuál es su apreciación al respecto. Doctor Juan Carlos, la pregunta va para usted, usted que dirige coach de varios equipos de litigación en los concursos. Aquí el, el magistrado, el doctor Max Bengoa, y en mi experiencia de juez, yo valido lo que dice el participante. Es verdad. O sea, en la práctica, pareciera que lo que vemos en las simulaciones dista un poco de la realidad, pero de repente esto busca otro objetivo y lo va a responder el doctor Portugal. Doctor Max. Bueno, los jueces también queremos devolvérselos a la <risa> <risa> Bueno, era de esperar que el doctor Benji hablara de la estrategia, de su ah, conocemos un poco de de su perspectiva, y definitivamente creemos que es importante la estrategia, y es más, creemos que el proceso penal es en sí gestión de información desde que se inicia el proceso penal, y ahí hay un vacío que se hablaba hace un rato en una de las mesas, ¿no es acaso necesario que ley eferenda tengamos que pensar en un proceso penal donde el abogado gestione esa información y eso subsanaría muchos aspectos de los que se ha tratado en esta mesa? ¿no? De manera común. Gracias. Pues, muy bien, terminamos así la ronda de preguntas y iniciamos la respuesta, la réplica, según intervención de nuestro panelista. Me disculpo con los doctores que están pidiendo una intervención más, pero les pido que también tengamos consideración con los conferencistas que ya están en la sala esperando eh, el turno para que puedan participar de este evento académico. Doctor Rostiver, dos minutos, por favor, de manera concreta, su intervención. voy a empezar tratando de absolver la última pregunta la gestión de información y quizás es un punto importante del por qué nuestro sistema de justicia todavía no es un sistema propiamente dicho acusatorio garantista adversarial porque nosotros cuando asumimos defensa para poder acopiar algún acto de investigación, ¿a quién le tenemos que decir, por favor, recábeme tal prueba? Y si no quiere, ¿a quién le tenemos que requerir? Apóyame. Primero a Fiscalía. Y después, si no quiere Fiscalía, al juez. Entonces me pregunto, ¿podemos garantizar un adecuado sistema adversarial con ello? No. En Latinoamérica, cercanamente, Colombia, ¿cómo se maneja el sistema del acopio de información? Son las partes, los sujetos procesales que pueden requerir información vinculada a la teoría del caso. Si en el caso en concreto, como en Perú, no vamos a cambiar esta política, este chip, en la cual todo se tenga que autorizar por intermedio de fiscalía, el órgano jurisdiccional, no va a haber una adecuada gestión de información. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es el turno del doctor Portugal. Doctor, lo escuchamos. El auditorio está ansioso de escuchar su intervención. Gracias. Aló, hola. Hola, bien. Eh de lo último a lo primero. A mí me parece que los jueces deberían ser más duros con los abogados. Y no solamente a la inversa, los abogados con los jueces. La profesora Patricia Cifer, una argentina intelectualmente muy bella, trabajó un tema sobre la motivación al la inversa. Así como los jueces, como los abogados a la, a la adversa. Los abogados exigen al juez una motivación frente a una decisión o producción judicial. Mutatis mutandi, los jueces, frente a un requerimiento de prisión preventiva, la Suprema Corte, Suprema Corte en el control de calificación de la casación exige una motivación a la inversa a los abogados. Y ahí me parece que esa gestión de información debe ser no solamente una política de los jueces en sus resoluciones, sino que debe ser principalmente una política de los abogados en sus intervenciones. Y que si esto no se cumple, se optimice las salidas que la norma permite a un abogado, hacer uso de la exclusión de la defensa, hacer uso de la exclusión de la fiscalía por defensa inapropiada. Porque me parece que la gestión de información es la principal consecuencia de que las prisiones preventivas se vean como juicios orales. Y ahí hay una corresponsabilidad entre el gestor de información que la produce, el abogado, y el gestor de información que la exige, el juez. La convención probatoria es una consecuencia directa de eso. No deberían haber organizaciones de documentos en juicio de tres, cuatro, cinco, seis sesiones, sino básicamente de una hora o, un juicio, o una sesión, producto de la falta de gestión de información. Uno. Dos. Respecto al estilo. Se ha acostumbrado a que el que alza la voz, el que protesta, ¿no? el que interviene de una forma quizás desaforada, es aquel abogado que tiene mayor cautela o es mayor tuitivo o es un abogado que entrega la vida y el alma sobre su cliente me parece que eso no está bien ¿no? el abogado el juez no quiere escuchar un ropa en las audiencias el juez no quiere escuchar a, a un gritón independientemente del estilo intenso moderado lo que importa es cómo es que se construye esa gestión de información hacia el juez el juez le va a interesar la producción de la información, independientemente si es con voz alzada o es con voz lacónica. ¿Bien? Tres, el vacío. Bueno, es que hay que provocar esa decisión en los jueces. Una experiencia muy corta, Pablo, un minuto. En un juicio que tuve, el fiscal le hace la pregunta al testigo, le dice... ¿Qué cosa trae en el sobre? Objeción sugestiva, reformule. Cosa, sí, un sobre puede estar vacío. ¿no? En una librería te dan un sobre vacío, no con algo dentro. ¿Qué cosa particular trae en el sobre? Objeción sugestiva y ambigua. Sigue sugiriendo que hay algo y además cosa particular. ¿Qué es algo particular en un sobre? Cualquier cosa menos un documento. Y la tercera fue, ¿cuánto dinero había en el sobre? Objeción sugestiva. Le formulé una pregunta en línea, finalmente el testigo nunca abrió la boca y uno de los jueces dice, haciendo uso de facultad de juez productor, que es una leyenda tarufiana, cierta, el juez no solamente controla prueba, sino que es juez productor. El juez produce prueba, prueba de oficio, y en el 375 numeral 4, en situaciones excepcionales de vacío, puede preguntar a los órganos de prueba. Y la jueza dijo, yo quiero hacer una pregunta, más allá de las formas y los modos, quiero saber qué había en ese sobre. Objeción al juez por infracción a la legalidad normativa. En situaciones de vacío y de la boca muda, no hay expresión. ¿Y qué es vacío? Imprecisión en la respuesta, indeterminación en la respuesta, ambigüedad en la respuesta. Pero no hubo ni indeterminación, ni imprecisión, ni ambigüedad, porque la respuesta no salió, porque me fundaron las objeciones. En ese sentido, la única forma de provocar estas decisiones es incorporándolas en el debate. Porque es mejor perder en la acción que pecar en la omisión porque para la huevo litigante no hay peor condena que la propia conciencia. Un por favor, un aplauso para el doctor Juan Carlos Portugal. Es el turno de escuchar a la doctora Juliana Alos. Doctora Juliana, adelante, por favor. En mi primera intervención hacía mención precisamente recogiendo lo que, de lo que había, el factor común de la mesa de trabajo de los fiscales y de los jueces la información de calidad para el debate y la necesidad de centrarnos porque hacer lo contrario nos iba a llevar precisamente a esto, a desnaturalizar y a desenfocar eh, la calidad de la resolución que al final iba a hacer. y hay un aspecto central allí que tiene que ver con el, la gran labor de la academia la academia tiene una gran labor allí en la formación hay muchos estudiantes aquí de hecho incluso cuando nosotros mismos hemos, nos hemos formado muchos salimos a formarnos al extranjero, porque, quiero decir, no, más allá que el, la regla de la objeción, por ejemplo, está en el código del 39, no es que recién vino con el código del 2004, de qué preguntas se pueden objetar y cuáles no. Sin embargo, no lo hacíamos. Antes lo que se hacía, se preguntaba a través del juez, para que diga, y se establecía, no había, esta, digamos, un uso adecuado de las técnicas de litigación. Y muchos salimos a, a, a entrenarnos al extranjero. Y sí, vinimos con la experiencia americana, desde luego. Pero la cosa es, vamos a ver qué tanto eso dentro de nuestro sistema resulta ser aplicable. Y hay un factor, un segundo punto, y con esto voy terminando. Tenemos un código, evidentemente, mucho mejor que el código del 39. Pero no soluciona el problema. Porque cuando aterrizamos en la práctica, terminamos deformándolo. Tenemos un mejor código, ya no tenemos tres, recuerden que antes estudiábamos con tres códigos, el código del 39, los 22 artículos del código del 91 y primigeniamente los artículos que se iban entrando en vigencia a nivel nacional del código del 2004. Pero a la práctica, en la práctica viene el problema. Entonces, la academia tiene un factor eh, importante, evidentemente. La práctica tiene un factor importante, evidentemente. ¿Qué tienen en común ambos? Nosotros. Insisto, todo depende de nosotros, el cambio empieza por nosotros. Si nosotros empezamos a cambiar el chip, no es que seamos una mejor versión del código del 39, no, vamos a seguir en lo mismo, inquisitivo y escriturabilidad. ¿Qué necesitamos? Cambiar el chip. Todavía no lo hacemos. Muchas gracias, un aplauso para la doctora Juliana Rosa que nos acompaña esta noche y cerramos, cerramos esta interesante mesa y la última mesa de esta jornada larguísima que hemos tenido en esta conferencia anual con la intervención del doctor Benji Spenosa. Adelante, doctor. Gracias, Pablo. Nuevamente me toca intervenir al final. Eh, debo añadir un par de cuestiones. Eh, primero, por ahí se preguntó qué hacer cuando el juez es el, el que incurre, eh, ¿no es cierto?, en el comportamiento indebido. Hay que objetar, va a decidir él mismo. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de que eso puede generar un vicio que puede ser aprovechado recursalmente en la siguiente instancia. ¿Correcto? O sea, hay que mirar que la objeción puede ser un elemento para denunciar un comportamiento indebido ahí, en el momento del juicio, pero también hacia el futuro, en un juicio eventualmente segunda instancia. Segundo punto. Eh, sí es verdad, los concursos de litigación pueden tener eh, algunas deficiencias. Bueno, primero, es bueno que se hagan concursos de litigación. Es peor que no se haga. Ahora, ¿hay que hacerlo mejor? Sí. Hay que hacerlo mejor, hay que dar propuestas. O sea, lo que hay que hacer es que el juicio sea lo más real posible o que se acerque a lo que los jueces que están acá acompañándonos resuelven día a día. Y que los problemas e incidencias que se generen en esas simulaciones de audiencia sean los problemas e incidencias que se generan en los juicios reales. O sea, hay que bañar de realidad ese tipo de concursos que son muy importantes. Y por último, sí, decía, decía Julián en efecto, es un tema de concientización o de chip, como se dice. A nosotros siempre nos han enseñado que uno no... Eh, se acuesta inquisitivo y amanece acusatorio uno no se va a dormir eh, eh, autoritario y de buenas a primeras amanece demócrata ¿no? toda una concientización que hacer y esto tiene que ver con interiorizar el respeto a los derechos maestro Mario Rodríguez Hurtado que no está acá con nosotros me gustaría que pueda acompañarnos siempre decía o el proceso penal respeta garantías respeta derechos tiene límites o es cualquier cosa menos proceso. Muchas gracias. Un fuerte aplauso también a esta mesa. Vamos a invitar al doctor Pablo para que le pueda dar reconocimiento a los doctores. Doctora. Voy a leer solo un reconocimiento para entender que esto corresponde en honor a todos. Segunda Conferencia Anual de Abogados Penalistas, otorgado a, en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional, San Isidro Otoño del 2023. Un aplauso para todos. Los Doctor, muy bien. Así que, muy bien, gracias a los, a, también a los magistrados que están con nosotros, colegas, vamos a tener un break, tenemos dos coffee breaks, tanto en la parte de salida como en el auditorio de, que está en las gradas. 15 minutos porque están nuestros maestros para las conferencias magistrales, desean sacarse fotos, vamos a ver el banner para que se saquen las fotografías. Gracias.